Hey mi gente, ¿qué más? Les habla a su amigo Mago Fit y hoy vamos a hacer una receta muy pero muy baja en calorías, saludable y sobre todo fáciles de hacer. Los muffins de calabaza, así que comencemos.